Alquilar una vivienda es uno de los problemas más importantes a los que se enfrentan nuestros vecinos y vecinas. En especial los más jóvenes que necesitan independizarse y acceden por primera vez a una vivienda. En Torrejón de Ardoz el precio del alquiler no ha parado de subir durante los últimos años. En febrero de este año se situaba entre los municipios más altos de la zona. En los últimos cinco años hay barrios en los que el precio ha aumentado hasta un 20%, bastante menos de lo que han aumentado los sueldos. Según el Ministerio de Fomento, en 2016 ya estábamos entre los municipios en los que los aumentos eran más importantes. La presión que ejerce Madrid sobre el resto de municipios de la comunidad obliga a las familias a desplazarse cada vez más hacia el extrarradio para conseguir una vivienda asequible. Las políticas del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Torrejón no han servido para atajar este problema y los precios han seguido subiendo sin parar. La compra como alternativa al alquiler tampoco es una opción. El precio ha subido un 15% en 2018, solo no supera la capital y las rozas. Según la prensa, Torrejón se ha convertido en un destino para los fondos buitre, que acaparan vivienda e influyen en los precios. Necesitamos contar con un parque municipal de viviendas en alquiler que garantice precios bajos a jóvenes y familias con pocos ingresos. Hay que evitar que los fondos buitre y las grandes inmobiliarias puedan fijar precios altos. La vivienda pública es la única manera de conseguir esa vivienda digna a la que según el título primero de la Constitución tenemos derecho. Podemos es la garantía para conseguirlo.